SQL Server Management Studio. Es una interfaz gráfica de usuario, Graphic User Interface. ¿Se acuerdan que hablamos de estas siglas cuando Lauti dio Windows Forms? Y le dijo, Windows Forms, un framework de interfaz gráfica de usuario. Bueno, esta es una interfaz gráfica de usuario que nos permite trabajar y administrar bases de datos como si fuera un IDE de base de datos. SQL Server Management Studio, como lo dice, el nombre es para el gestor SQL Server. Así que vamos a empezar a arrancar con eso. Yo les pedí que lo instalen, espero que lo hayan hecho. Abran SQL Server Management Studio, desde ahora, SSMS, para los amigos, les va a aparecer algo así, ¿cierto? Yo pongo como server name, claro, lo vamos a usar de manera local. Entonces, yo como server name pongo un punto porque referencia a mi máquina. Yo lo estoy corriendo de forma local. El, el servidor de base de datos es mi propia máquina. Lean Connect. Y van a ver esto. si sí, al costado. Bien. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. ¿Cómo creo una base de datos? Los que ya pudieron entrar, síganme, por favor. Clic derecho. En donde dice databases, new database, o nueva base de datos. Le van a poner un nombre le van a poner UTNDB. Le van a dar OK. Clic derecho en databases, new database. Le ponen el nombre acá, UTN y un bajo de B, OK. Acá tengo, mi, tengo otras bases, pero tengo mi base UTNDB. Y si abren, si despliegan esa base, van a tener varios carpetitas que representan elementos de la base de datos, objetos de la base de datos. A nosotros nos, inter nos interesan las tablas. Entonces, vamos a desplegar lo que dice tablas. Y para crear una tabla, vamos a hacer clic derecho sobre tablas, nueva tabla. Clic derecho sobre tablas, nueva tabla. Les va a abrir esto. Bueno, entonces vamos a crear una tabla que va a ser alumno. ¿Qué va a tener? Una primary key que se va a hacer ID alumno. de Un tipo dato int. Eh, ¿Y cómo la transformo en primary key? ID alumno. Clic derecho. Set primary key. Que debe decir algo así como... Algo de clave primaria en español. ¿Sí? Le dan a eso. Y cuando le den a eso, le va a sacar el allow nulls. Y fíjense que si se lo quiero poner, me dice, mira tu columna es primary key, no puede ser, no puede permitir nulos Entonces, no me va a dejar. Y además le va a poner una llavecita, que eso significa que es la clave primaria. Vamos a crear una columna nombre de tipo barchar. le vamos a poner que tenga 100 lugares entre 100 caracteres como tamaño máximo entre eh, paréntesis lo mismo el apellido mismo tipo de dato varchar 100 a ambas le voy a decir que no admitan nulos así que sí o sí esos datos se tienen que cargar es cuando permitís que en esa columna no se pueda ingresar ningún dato. Cuando no ingresas ningún dato, lo carga como null. Si vos le pones acá, lo marcas, es que esa columna puede tener datos null. Pero si se lo sacás, le decís not null. Esa columna no puede tener datos nulos. Siempre se tiene que cargar algún dato. Bueno, después le vamos a poner promedio, que va a ser un float. Tampoco va a, no vamos a dejar que admita nulos, tal vez un alumno nuevo todavía no tiene, puede ser que todavía no tenga ninguna nota cargada. Eh... Le vamos a poner, está activo, eh, lo vamos a hacer un bit, como si fuera un booleano, este no puede ser nulo y esta es como una baja lógica, ¿sí? True, false. ¿Está activo o no está activo? El bit puede ser 1 o 0, entonces nos sirve como booleano. Eh, fecha de inscripción. que Va a ser un date. Que no puede ser nulo. Y vamos a tener otra fecha que va a ser fecha de graduación. También va a ser un date, pero este sí puede ser nulo. Vamos a tener mail. Vamos a tener teléfono más que mail, que va a ser un barchar de 20 que va a admitir nulos, ¿sí? Y, por último, vamos a traer otra columna a hacer, está graduado, o sea, se recibió, va a ser un bit también, y eh, vamos a tener otra que va a ser ID Materia. Que va a ser un int. Y admite nulos. ¿Sí? Esa es nuestra tabla. Si le dan control S, les va a aparecer que le pongan un nombre a la tabla. Le vamos a poner alumnos. Le van a dar OK. Y vamos a crear otra tabla que va a ser materias. Que va a tener el ID de la materia, int, primary key. Descripción, archar. 200 le vamos a poner. Que no admita nulos. Después le vamos a poner cuatrimestre. Que va a ser un entero también no admitir nulos y nada más. Vamos a ponerle materias de nombre. Entonces, Hasta ahora tenemos hasta dos tablas, alumnos y materias. Todos ya pudieron crear las tablas con sus Primary Key. El siguiente paso es marcar la Foreign Key. ¿Quién se anima a decirme dónde va, cuál va a ser la Foreign Key y a dónde va a apuntar? ¿Cuál va a ser la clave foránea y a dónde va a apuntar? Y de materia, a materias y de materia. Bien. La columna y de Materia de alumnos va a apuntar a la Primary Key de Materias y de Materia. Excelente. Bien. ¿Cómo hacemos eso? A ver si me acuerdo. Vamos al diseñador de nuevo, al de alumnos. Si lo cerraron, clic derecho en alumnos, Design o Diseñar. Clic derecho en Materia. Relationships o relaciones. Clic derecho en ID Materia, Relationships o relaciones. Y les va a abrir esto. Le van a dar a agregar. Y acá van a cambiar donde dice especificación de tablas y columnas o tables and columns specification, le van a, van a ver que al final hay tres puntitos. Hacen clic ahí y ponen que la primary key está en materias y la foreign key en alumnos. Y la foreign key es id materia y la primary key es id materia. Vamos de nuevo. ¿Cómo llego al diseñador de alumnos? Clic derecho sobre alumnos, design o diseñar. Voy a la columna ID materia, clic derecho. Voy a relationships o relaciones, hago clic. Voy a agregar o add, hago clic. Voy a donde dice especificación de tablas y columnas o tables and columns specification. Y al, me paro ahí y al final va a aparecer un botoncito con tres puntitos. Hago clic ahí y pongo que la tabla con la primary key es materias y la columna de la primary key es ID materia. La foreign key está en, alum en alumnos, como dice acá, y es ID materia. Y les tiene que quedar así. Bueno, le dan OK y le dan a cerrar. Bueno, ya tenemos nuestra Foreign Key. Tenemos la Foreign Key ID Materia en alumnos que apunta a la Primary Key de Materias. Muy bien.